se veía a un peli negro casi muerto en el piso y de ojos salían lágrimas él estaba al borde de la muerte porque momentos antes él había ido con su novia a verla pero ella la había disparado múltiples veces en el pecho kelvin que hecho mal siempre intento ser buena persona fui buena con ella y así me paga novia eres un inútil espero que te vayas al infierno kelvin vete a la mierda traidora. le escupe en la cara novia maldito le dispara a kelvin en la cabeza matándolo kelvin hable los ojos y despierta un espacio negro kelvin donde estaré así que este es el infierno o algo bueno no me importa una pantalla azul aparece kelvin has muerto dios te dio una oportunidad para que reencarnes elige un mundo kelvin voy a reencarnar ve la pantalla y ahí dicen mundo de anime y películas kelvin le aplasta un botón que dice dragon ball y de a dragon ball pero en qué saga salen más botones que dicen las sagas ya se ide al futuro de trunks no me gustó como acabo gohan del futuro kelvin aplasta un botón que dice futuro dice cuerpo y apariencia y razas kelvin bueno voy a elegir Sayajin maligno kelvin elige la apariencia de Black Goku y pone la edad que quiere poner y pone 18 años Kelvin listo usaré el nombre de Black Kelvin a Kelvin le empieza a dar sueño y se duerme pero se despierta despertando en una cama y se levanta y ve su cuerpo ahora llamaré a mi personaje Black Kelvin Black Kelvin estoy en Dragon Ball bueno tendré que entrenar unos cuantos meses o años para acostumbrarme a este cuerpo Black Kelvin sale de la casa él estaba en un bosque y se pone a entrenar golpeando un árbol y poniéndose una piedra en la espalda y corre por mí media hora black se pone en pose de loto y se pone a meditar pero él empieza a sentir varios ki desaparecer kelvin se levanta y él estaba algo enojado black malditas chatarras las mataré black sale volando y se ve el android 17 y 18 matando a varias personas black aparece y le da una fuerte patada a la android 18 y ella sale volando número 17 eres son goku cómo es posible Tú moristes, black vea los voy a eliminar por lo que le hicieron a este planeta número 18 sale de los escombros muy molesta maldito te mata. Número 17 Genial hiciste se enojar a 18 Y si puedes matarlo sonríe con arrogancia Número 18 Se lanza a Black pero Black Detiene el golpe de 18 Con algo de dificultad Número 18 Me darás algo de diversión Número 18 Le da una patada en el estómago Y Black sale disparado al piso Y 18 No se queda así Y le lanza varias bolas de Ki Black sale de los escombros muy lastimado Y se levanta con algo de dificultad Malditas chatarras No se los perdonaré Black libera algo de Ki Aumentando su poder un poco Black Desparecen y aparece atrás de número 18 Dándole un fuerte golpe en la cara Y dándole varias patadas y golpes Dejándola algo herida pero 17 Interfiere dándole un golpe en el estómago A Black Black Ya estaba muy lastimado y cae al piso Ya al borde de la muerte Moriré otra vez jeje pero no me voy a rendir Black se levanta y empieza a liberar mucho Ki transformados en el super saiyajin Número 18 y 17 Sonríen jeje Él es algo más poderoso Que Gohan Kelvin desaparece y aparece atrás de 17 te crea una guardalla de ki dando un tajo 17 no me hiciste nada jaja el brazo de cae al piso y él da un grito pero que como es posible black hace una pose algo conocida y carga un ame ame a black ame ame ame a lanzando el ataque pero 17 también lanza un ataque de ki con su única mano y 18 también lanza una bola de ki black batalla mucho con ese choque de poderes y va perdiendo carajo moriré espera siento un ki jeje gohan aparece y ve a black con algunas lágrimas papá black ayúdame estos malditos son muy poderosos gohan se transforma en super saiyajin y también lanza un ame, ame a 17 y 18 malditos intentan usar más poder pero no pueden black usa a todo su poder y también gohan destruyendo a 17 y a 18 con ese super ame, ame a black cae al piso pero gohan lo agarra a gohan papá eres tu black no soy goku yo soy black kelvin black se levanta con algo de dificultad y no diré más por favor me pero como sabremos que podemos confiar en ti lo dice con un rostro serio black si fuera tu enemigo ya tuviera asesinado gohan camina junto con black hasta llegar a la casa de Bulma Bulma ve a Black y lo abraza a ella estaba llorando Goku eres tú te ves más joven Black lo siento señorita Bulma no soy Goku soy Black Kelvin Black se para del abrazo vengo de otra dimensión solo diré eso Bulma te pareces mucho a Goku jeje solo que te ves más joven Gohan si se parece mucho a mi padre Bulma eres un Saiyajin también lo dice con una sonrisa Black se cruza de brazos y sonríe de una forma confiada si soy un Saiyajin Bulma guau. Wow, yo pensé que ya no había tienes Si eres un Saiyajin de seguro comes igual que Goku jeje Black y a Gohan le ruge el estómago, hablan al mismo tiempo, nos estamos muriendo de hambre Trunks, sale de su habitación y ve a Gohan, y a Black Trunks, mamá, quien es él? Lo ve con desconfianza Black, hola, me llamo Black Kelvin, un gusto pequeño Trunks, soy Trunks, un gusto Bulma, bueno, ¿qué pasó con los androides de una forma infantil Bulma? En serio, esto hay que celebrarlo con un gran banquete Gohan, sí, y comida Black, sí, yo me estoy muriendo de hambre Bulma hace la comida y ve, como comen Trunks, Gohan y Black, y le sale una gota de sudor estilo, anime Black ya iba a... Su tu plato número 29 que buena es la comida señorita bulma bulma solo dime bulma jeje trunks si está muy buena la comida Goan, si jeje bulma Goan comes igual que goku y más con ese traje que tiene te pareces a él Goan es que quise usar un traje igual el del para ser igual de poderoso que él pero creo que no sirve jeje black no dijas eso Goan tú eres muy fuerte le dejaste sorprendido con tu ame amea sigue así Goan, tu padre estaría orgulloso de ti Goan le salen algunas lágrimas gracias black necesitaba eso jeje bulma eres igual que Goku Jeje se nota que tienes un gran corazón, ¿y de dónde vienes Black? Yo vengo de otra dimensión, no quiero hablar sobre eso, por favor baja la cabeza algo, triste Bulma, está lo entiendo, lo ve con una sonrisa cálida, eres muy fuerte Jeje Trunks, Kelvin, ¿nos puede entrenar Black Jeje? Pues yo la verdad, no sé cómo entrenar, esa fue mi primera pelea solo, me deje llevar cuando peleé con los androides Gohan y Trunks, o oh, ya veo Jeje, eres alguien muy sorprendente Black se sonroja un poco por los lagos, gracias, dejaré hasta aquí este cap, este será un prólogo, si quieres... En el capítulo 1 tendremos que llegar a los 7 likes.